A ver, ¿a quién no le gusta recordar la infancia y todos esos juguetes que teníamos, que nos daban? Pues el día de hoy te voy a compartir uno de esos que para mí, de verdad que yo hubiese querido tener uno exactamente como este cuando yo estaba pequeño. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener también un invitado que nos va a hablar sobre ese juguete en particular que le encanta. Así que... Bienvenido el día de hoy a los tips a Santiago Moreno Hola yo soy Santiago Moreno y hoy te voy a mostrar un juguete de Navidad que mi papá me dio que es un carro, un carro de control electrónico que a mí me gusta puedes jugar con tu familia, tus hijos y pues sí, a mí me gusta y ¿eh? ustedes creen que se va a gustar mucho. de los de los de las ruedas del carro las ruedas si sí se ven como ruedas verdad de un carro tienen como cauche como un verdadero carro tienen las marcas y también me gusta el detalle que hicieron de mario motores ya vamos a ver abajo. Esto me gusta mucho porque puedes controlar la dirección. Si el carro va mucho por aquí, solo podemos ir un poquito por allá para que se arregla. Y también esto es la suspensión. ok aquí es donde hay el aquí es donde hay las, la batería. Solo una batería, ¿okay? Solo una batería y la batería uh, si sí, uh, agarra o menos 30 minutos y puedes cargarla de mínimo 50 minutos. Ok, ya vamos a ir aquí. Que okay, lo que me gusta es que cuando en las ruedas van de un lado, el muñeco va también. Si va aquí, va ahí. ¿Ves? Es como si. Es como si el personaje eh, puede estar controlando a partir de ti. Y es muy cool. Y me gusta. Hasta tiene sus nombres. Bueno, me gusta que ustedes vieron este video hasta hoy. Ustedes pueden comprarlo arriba o aquí. No sé dónde están viendo. Y. Yo soy Santiago Moreno y estamos aquí en Aloe Tips. ¡Chao! ¿Y qué tal? Fantástico todos estos tips que nos dio Santiago sobre ese juguete espectacular que le dimos en Navidad y que todavía lo sigue usando en esta pandemia casi que todos los días Así que si ustedes quieren hacer un buen regalo, aquí le vamos a estar compartiendo ese link para que ustedes lo puedan dar también de hecho, les voy a compartir unos que otros links que pertenecen al mismo, pero vienen separados Bueno, aquí les comparto ese link para que ustedes tengan ese acceso directo de, de su compra Y muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros acá en Allo Tips. Y de verdad que agradecido con todas las personas que nos han escrito mensajes y mensajes y recomendaciones Mira, para que hables de esto o que hables de esto, de verdad que vamos a tomar en consideración todos esos mensajes, se despide del día de hoy, soy Andrés Moreno nos vemos mañana con otro episodio de Halo Tips, así que